aspecto muy importante son las fibras de la inserción supracrestal. El ligamento periodontal tiene fundamentalmente como tres facciones. Fibras supra, fibras yuxta y fibras subcrestales de la inserción de los dientes. Ah, la parte más coronal del defecto tiene fibras sanas del ligamento periodontal, a diferencia de un defecto perimplantario que no tiene fibras sanas ni velocidad. Por lo tanto, eso no lo queremos eh, desinsertar. ¿eh? No vamos a rascar a lo bestia sobre el fondo del defecto, sino que limpiamos la superficie radicular o a sea, toda esa zona de raíz que esté expuesta. Abrimos el momento, por favor.